Hola, soy la hermana Ruby de la célula Mami eh, Panamericano Táchira. Eh, quiero dar mi testimonio primeramente para darle gracias a mi señor porque durante 13 años tomé medicamentos para el insomnio, para la depresión, para la ansiedad y los nervios. Ya para gloria de mi señor. Eh, casi cinco meses que no tomo ninguna clase de medicamento y duermo bien y estoy bien me siento muy bien, gracias a mi señor eh, para gloria de él eh, en, este, eh, en, este, en estos días también estuve muy enferma con una gripe muy fuerte y el pastor David oró sobre la foto que le enviaron mía y para la gloria de mi señor al otro día amanecí muy bien Gracias Adiós.